Mi nombre es Luis Alfonso Uspot, soy orgullosamente campechano, de origen maya y estoy llevando a cabo esta técnica de grabado en el ec como rescate de un material tradicional y proporcionando una técnica nueva de expresión inspirado precisamente en todo lo que a mí me rodea, en lo maya, en lo contemporáneo, en la naturaleza y esto es lo que yo estoy demostrando en cada uno de mis diseños esta técnica de grabado en Leg viene prácticamente la idea de rescatar precisamente los materiales tradicionales y darles un nuevo diseño. Me importa mucho rescatar y difundir y esto es lo que hacemos aquí en Iturbide como un orgullo campechano. Es el momento cuando el artesano toca el material con la mano desnuda, cuando comprende la intimidad que hay entre el artesano y la naturaleza. La tierra maya me ha brindado Mucha inspiración y con eso yo puedo crear arte. Nada me hace más feliz que hacer lo que me apasiona. Soy Luis Alfonso Uspot, soy maya, soy orgullosamente campechano y yo creo que creer es crear. Mes de la Campechanidad. Creativo LMP. Creer es crear.